Era un juego que entre los amigos lo queríamos comprar. Sí. Vimos que no estaba, lo buscamos en Ebay, en Amazon, en, en diferentes portales. Lo, no lo vimos y dijimos, pues lo hacemos nosotros. Pues... ¿Y, ¿Y cómo se os ocurrió la idea? O sea, ¿por, por, qué, por qué este formato? ¿Sabes? Porque ya existía el fútbolín y tal. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste el salto? Salió de, de un vídeo que vio Aritz en redes sociales. Uh -huh. eh, no sé si os suena las típicas ferias medievales que hay como juegos de madera pues había un, un juego parecido, pero con un formato como la mesa de grande, era una cosa distinta. Y pensamos, pues esto estaría muy chulo si, si fuera más pequeño, portable, tal, y lo buscamos para comprarlo. O sea, la idea era a ver si existía. Vimos que no, entonces empezamos a hacer los prototipos, como que no quiere la cosa, y, y añadimos una norma que es la que creemos que da, que da el toque, y es que cada vez que recibes un gol, tienes que sacar uno de tus jugadores. Entonces ahí hay una, una parte de estrategia,